Hola amigos, qué tal, cómo están? Una excelente noche, excelente tarde y noche. Pues ya ahora en este 2, 2, de mayo y bueno, pues el tiempo se está yendo rapidísimo y vemos cómo pues las oportunidades también y bueno, pues todo lo que lo que vamos haciendo. Pues un gusto estar con ustedes. Eh, soy Joaquín Rivero, asesor financiero independiente y bueno, pues lo que vamos a ver hoy es justamente esto de cómo planificar tu jubilación. Y bueno, pues proteger tus derechos con el seguro social. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, hemos estado por ahí compartiendo también en semanas eh, pues pasadas mucho de todo este eh, tema de lo financiero, cómo se ha estado comportando pues, el, el mundo. Eh, también pues, algunas herramientas, algunas cosas prácticas que bueno, pues nosotros podemos estar utilizando. Y es sin duda algo que, que bueno, pues hoy, hoy vamos a ver cómo, pues cómo podemos a adoptar esto de la, de la parte de la, pues de la jubilación, pero con el Seguro Social y ocuparlo pues, a nuestro favor. Y bueno, pues para ir dando inicio en, en esto, pues hay que saber, básicamente hay que saber que, que nosotros para planear la, la, la jubilación, eh, pues puede ser una tarea muy, muy abrumadora. ¿Pero por qué puede ser una tarea abrumadora? Bueno, pues porque de repente no tenemos los conocimientos, porque no tenemos esta parte de cómo ocupar la ley a nuestro favor. Y es aquí una de las herramientas más valiosas, que tú si sí tienes la ley del Seguro Social, o existe la ley del Seguro Social, bueno, pues lo vamos a nosotros poder ocupar pues, a nuestro favor. Esto eh, pues va a ser una manera de poder proteger tus derechos con, con todo lo que tiene que ver con, con, pues, con la pensión. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, pues nosotros eh, decimos que dentro del Seguro Social, pues hay una forma, hay una forma de nosotros se apalancar y maximizar la pensión. Esa forma de maximizar la pensión es que hay que, hay que pasar por ciertos requisitos. Como lo decía, el, el crear una, una planificación en cuestión del retiro o en cuestión de la jubilación, pues puede ser una tarea que, que muchos factores a consideran, ¿no? Dentro de estos factores, pues vamos a ver los gastos de la vida diaria, la salud, la vivienda, los ingresos que necesitas para tu vejez. Y hay una fórmula. Si tú multiplicas tus gastos que tienes al día de hoy, multiplícalo lo que, lo que gastas al mes, multiplícalo por 12 y eso multiplícalo por 10. Y bueno, pues eso que te salió, divídelo entre, entre 12. Eso va a ser lo que tú vas a requerir pues para el momento de, de tú tener una, una pensión. Es un cálculo muy simple, pero es lo que tú podrías eh, pues ocupar para el caso de una pensión. Entonces, considerando todos estos aspectos, es que la herramienta que, que hablamos nosotros, que es lo, la ley del Seguro Social, pensar que existen diferentes eh, formas de cómo tú te puedes pensionar, pero específicamente vamos a hablar ahorita de la ley del Seguro Social, vamos a hablar de este eh, y otros, no, vamos a hablar directamente de lo que es el Seguro Social. Eh, um, si bien es cierto que no es la única opción eh, para un futuro financiero, sí es algo bien importante que nosotros podemos sacarle provecho, ya que la planificación nos va a llevar a que obtengamos un buen resultado. Si tú tuviste eh, o cotizaste para el seguro social, a lo mejor, no sé, hace 20, hace 30 años, y no volviste a cotizar hay que ver porque tú puedes tener posibilidades de que, de que te puedas pensionar o jubilar. Lo más, lo más que hay que notar es cuántas semanas tú estás teniendo. Si tú cumples para esto con un total que son 500 semanas como el mínimo para poderte pensionar, pues bueno, ahí, ahí es donde tú lo vas a poder eh, pues ocupar. Pero si tú no las tienes, pues es momento también de poder reactivar eh, o reactivarte para cumplir con este requisito. Eh, uno de los, de, los, eh, de los puntos que normalmente siempre nos encontramos es con que es que no sé en dónde está mi número de seguridad social, es que no me acuerdo cuánto tiempo cotice, es que no sé, es que la empresa, es que ya no me acuerdo. Si tú estás en todo esto del que es que no te acuerdas, hay que empezar por la asesoría. Y hay que empezar por saber en dónde pues en dónde estás parado al día de hoy o dónde estás parado al día de hoy. Para esto tú te puedes meter incluso en la página del Seguro Social y cotizar cuántas semanas cotizadas tienes. Ahí nos vamos a, a percatar de lo actual que tienes. Pero no solamente eso. Hay que, hay que, eh, hay que saber si realmente, realmente todas esas semanas que ahí aparecen son reales. ¿Por qué? Porque te descontaron también semanas. Si tú ejerciste algún tipo de derecho por ejemplo, con eh, Infonavit, eh, una ayuda de desempleo. Eso hicieron quitarte semanas cotizadas. Entonces, es importante que tú lo puedas ahí notar. ¿Cuántas semanas? Pero eso no va a aparecer. Por eso yo lo decía, eso no va a aparecer. Normalmente normalmente no, eh, no está 100% actualizado en la mayoría de los casos. Entonces, no está actualizada la información que vemos en el Seguro Social. Ahora bien si ya esto que te estoy diciendo es que tú tienes ciertos beneficios porque es el seguro social pues es un programa federal y tú tienes ciertos beneficios como trabajador pues evidentemente también como jubilado vas a tener beneficios y también para tu familia o sea no solamente se va a quedar contigo se va se va a hacer para todos incluso si por ejemplo hay personas con discapacidades o, este, o personas que, bueno, pues a lo mejor fallecieron, también se van a ver beneficiados los familiares por esto. O si es inclu incluso, como lo mencionaba, es una discapacidad, pero bueno, tú estás en una discapacidad y no puedes ejercer nuevamente una actividad laboral o la actividad económica eh, que estabas haciendo, pues vas a tener también derecho a una pensión. En ese caso, pues va a ser por, eh, pues por enfermedad o por una invalidez. También puede ser por un accidente de trabajo, por ejemplo. entonces Aquí vamos a ir viendo eh, que esto no solamente te compete a ti. En, hablando del entorno de, de las cuotas y cómo se compone, no solamente eh, es para, es tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una parte que es del, de, la, de la empresa o de tu patrón y otra parte del gobierno. Todo esto te lo estoy diciendo porque es importante que lo entiendas para cuando vamos a llegar ya al punto fino de la pensión. Entonces, si sabemos que esto tienes ahí con, con tres personas, bueno, no todo es tuyo. O sea, también eso, no todo es tuyo. Porque muchos tienen esta creencia, no, pues lo okay, que yo veo es 100% mío. No todo es tuyo. También hay una parte del gobierno que tú al momento de que te, te jubiles o te pensiones, vas a, vas a dejar eso. ¿no? O sea, te lo van a retener. En automático te lo van a retener. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la que es lo del retiro. Y también aquí saber que hay dos, dos, eh, dos leyes, ¿no? Ley 73 y ley 97. Ley 97 es a partir del 1 de julio de 1997 en adelante y ley 73 hacia atrás. Si tú eres ley 73, tienes una, una pensión vitalicia. Si tú eres ley, ley 97, no vas a tener una pensión vitalicia y es de acuerdo a lo que tú ahorres durante, durante tu vida laboral. Por eso la, la, la parte de los beneficios para ley 70 y, eh, 73 pues es muy alta, a diferencia de ley 97, que pues realmente no tienes una pensión garantizada, pues, ¿no? Y en el caso de ley 73, pues sí. Bueno, entonces, una vez dicho esto, y, y para que vayamos eh, pues entrando más en materia de lo que vemos de la, de la jubilación, y que ya lo entendimos de que pues se va a dividir en estas tres partes, el estado de cuenta a ti te va a llegar... Voy a hablar por esto porque eh, es importante que también sepas. Si a ti te llega tu estado de cuenta, que es de parte pues de la, de la FORE, en donde tú estás, en teoría se supone que te debe de estar llegando, cada semestre te debe de estar llegando a ti, a tu correo electrónico te debe de llegar. Ahora, si no sabes en dónde estás en la FORE, es momento de que hay que investigar en dónde, en dónde estás, en dónde está tu dinero, en dónde lo, en dónde... ¿Ha ido ese dinero creciendo? ¿En dónde está ese ahorro? Porque no se pierde ni se lo quedan. O sea, ese dinero está. Entonces, hay que buscar en dónde está. Si que este es el, el tema, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ver tu estado de cuenta, te vas a encontrar con que eh, viene de manera, eh, pues, desglosada. Una parte que es lo del, eh, por ejemplo, el fondo de, de el ahorro para el retiro. Otro que es el Infonavit. Y si tú estuviste también con lo del SAR, que es ley 73, y que esto fue antes de los noventas, si tú estuviste con lo del SAR, también ahí te va a aparecer. Ahí lo vas a notar eh, desglosado en tu estado de cuenta. Entonces, no todo lo que tú ves ahí es 100% tuyo, por eso es importante que esto que acabo de mencionar lo distingas entre infonavida, oro para el retiro, y si tienes SAR, pues también ahí te va a aparecer. Eh, si hay algún error en cuestión de esto, también hay que reportarlo y no te esperes a que pase más tiempo. Es importante porque cuando llegue el momento de la pensión, si no se actualizan esos datos, vas a irlo retrasando o te van a ir retrasando el trámite porque no están actualizados tus datos. Lo mismo con el CURP, que es también algo bien común, que algunos tienen, tienen problemas con el CURP o no están registrados el CURP y entonces hay que empezar por registrar el CURP. También esto es, esto es importante, sobre todo cuando ya dejaste de cotizar muchos años. Entonces hay que, hay que ver esa, esa información. Ahora, en la parte de... de... Eh, decíamos, para tú poderte pensionar o bueno, jubilar, ¿no? Si tú vas a llegar a esto, te decía que hay que cumplir unos requisitos, unos requisitos pues mínimos indispensables, ¿no? Que nos piden. Y esto es que al menos debes de tener 520 semanas cotizadas. Yo hace rato lo redondeaba y te decía 500 semanas. Son 520 semanas. En realidad, esas 520 semanas van a equivaler a 10 años, 10 años que tú estuvieras laborando o has estado laborando para el seguro social, exclusivamente seguro social. Aquí la pregunta es si estoy laborando en algún otro lugar este, no sé ISTE eh, por ejemplo, y, y puedo estar también laborando para el seguro social sí, sí puedes, puedes estar cotizando en las dos hay que ver también, insisto, en qué ley te encuentras, ¿no? Pero sí, sí puedes así sí puedes. Si estás actualmente trabajando para ISTE, por ejemplo bueno, cotizas para ISTE también, o sea, ¿tienes derecho a la pensión? Sí, hay que ver cuál es tu situación, pero sí, sí, tienes, sí tienes derecho también a esta, a esta pensión. Si es ley 97, bueno, definitivamente es que todo se va a unificar, ¿no? Pero si es ley 73, por supuesto que tienes derecho y se pueden hacer las dos. Entonces, vas a tener 520 semanas como mínimo para tú poderte pensionar. Es importante que esto lo, lo tomes en cuenta. 520 semanas que vas a necesitar para poderte pensionar. Eso es como el cover indispensable para que puedas entrar a a, a obtener esta esta pues este beneficio no del IP. entonces ahora si tú no lo tienes si tú tienes eh, por ejemplo este 300 semanas hay que hay que completar esas semanas hay que completar esas 500 semanas porque aunque tú 520, aunque tú tengas aunque tú tengas la edad aunque tú tengas la edad no vas a poder llegar ahí porque no tienes las semanas cotizadas este también es uno de los grandes detalles que normalmente nos encontramos, que llegan en el momento de la, de la edad, o sea, 60 años, 65 años, y no tienen las semanas cotizadas, no van a tener derecho a pensión porque no cumplen con este requisito. Entonces, ahí también ve cuántas semanas tienes, y es que, bueno, ya lo estás haciendo. Ahora, conforme también esto... esto eh, tú lo estás viendo, te acerca el momento de la pensión, cada vez te empieza a estrechar eh, pues más este, esta parte, ¿no? De, para poderte pensionar, entonces si estás en, en esto y no has cotizado empieza a cotizar, hay formas nosotros te podemos apoyar en cómo, cómo hacerlo para que ya empieces a, a, a cotizar hay que completar esas semanas, y además, o sea, no lo veas solamente como, como este requisito, ¿no? o sea, vas a tener otros beneficios como cualquier otro trabajador, pues tu y infonavit y, y seguro social con esto es para que tú llegues a tener este mínimo indispensable que decíamos de las 520 semanas, ¿no? Eh, insisto, eso podemos a, apoyarte si es que te encuentras en esta, en esta situación. Ahora, también la edad, hay que considerar la edad. Hay que considerar la edad porque la edad no es lo mismo que te vayas a los 60 años a que te vayas a los 65 años. Si te vas a los 60 años, te vas a ir solamente con el 75% que corresponde de pensión. Si te vas a los 65, te vas a ir con el... 100%. Entonces, 60 años te vas con el 75, 61 te vas a ir con el 80 y así sucesivamente va a ir aumentando Entonces, ese, ese, ese 5% para que llegue al 100% cuando tú tengas 65 años. Toma en cuenta esto, toma en cuenta esto porque es otra de las preguntas claves, por eso lo estamos aquí dividiendo en, en puntos para que sepas hacia dónde te vas a dirigir y cuáles son las posibles dudas o en dónde tú te puedes encontrar. Entonces toma en cuenta en qué momento te vas a pensionar o a jubilar. Si tú quieres que sea los 60 años porque dices yo ya no quiero hacer nada, ya estoy cansado, ya estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Ok, toma en cuenta que ese, ese 75% jamás va a aumentar. Va a aumentar de acuerdo al salario mínimo, pero no va a aumentar jamás tu pensión. Siempre será la misma. Y también ve que el costo de la vida conforme va pasando los, los años, pues va a ir aumentando. Entonces, hasta dónde, hasta dónde tú quieres estar. También esto, esto velo. Por eso yo a veces digo, si tú te sientes todavía con, con capacidad, nosotros sugerimos en eh, las asesorías en que puedan llegar a más, a más edad. ¿Para qué? Para que obtengan un beneficio mayor. La verdad es que se pueden ir con, con algo muy bueno. Y aquí en esto vamos a hablar de un punto que es el ocupar la ley a tu favor. ¿Por qué? Porque existe un recurso de ley en el Seguro Social que pues es esta continuación voluntaria, que es la modalidad 40. Y esta modalidad 40, tú vas a poderla ejercer como también para poder sumar semanas cotizadas, pero también para alcanzar una pensión más alta, ya que se va a promediar. Para tú poder obtener la pensión, te vas a ir, se va a promediar con las semanas cotizadas, con el salario de los últimos, de los últimos cinco años, que es el promedio. Y bueno, pues ahí vas a obtener tu pensión. Eso también hay un error que es muy frecuente que lo vemos que normalmente quienes se acercan para asesorarles les dicen no, no importa con qué, el último año tú cotices a lo, a lo más que se puede dile a tu patrón y vas a ver que te vas a ir con una buena pensión. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque lo acabo de mencionar, es el promedio de los últimos cinco años. Si tú te vas con un año que sea lo máximo, vas a tener cuatro años con lo mínimo. Si tú lo sumas, sumas esto. Si sacas el promedio, no va a aumentar tanto. Por lo menos dos años. Ahí sí puede ser, pero no un año. Por eso hay muchas tensiones que están muy bajas. Eso es una, una realidad, ¿no? Entonces, ahí, ojo, ojo con esto, ¿no? Que acabo de mencionar. Bueno, entonces ya vimos lo de la edad, ya vimos también esto de la, de la parte del recurso de ley, que es la modalidad 40. Y bueno también hay una, un beneficio. Si tú vas a tener ya tu pensión y, eh, por ejemplo, eh, llegas a, a, a fallecer, normalmente en el caso de hombres la pensión va a pasar al 90% para pues, quien es tu beneficiario, en este caso esposa, va a pasar al 90%. Si es lo contrario y es mujer quien fallece, la pensión va a pasar al 60%. ¿Por qué? Pues porque se supone que pues el hombre al menos en la ley del Seguro Social, ¿no? Se supone que el hombre, pues, es el, el, que, el que crea esta parte de abundancia, ¿no? Entonces, que no necesariamente es así. Hoy vemos muchas mujeres que han alcanzado grandes puestos en, en muchos lugares, pero para efectos de, de, de Seguro Social, este, pues, así va a funcionar, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que esto es al 60% y ese es un beneficio ahora bien, también si tú, si tú tienes una invalidez, si hay una invalidez eh, por trabajo o una invalidez por enfermedad, también vas a tener derecho a una pensión de ahí, de acuerdo a lo que a lo que este, de acuerdo a lo que tú tengas No, pero bueno, vamos a, a, a ver que tú puedes alcanzar una pensión eh, igual hasta de un 60% aquí hay requisitos indispensables que son semanas cotizadas que es básico para poder obtener una pensión así sea por enfermedad, es básico poderlo tener, así como también para tú poder tener derecho a que, a que dejaste de cotizar hace mucho tiempo y quieres tener derecho a una pensión así sea lo mínimo garantizado y has dejado de cotizar más de cinco años eh, poner un ejemplo en números este, redondos, no dejaste de cotizar más de cinco años pues hay que hacer una reactivación de derechos y eso debe de ser, dice la ley que son, son 52 semanas de manera ininterrumpida si tú las interrumpes en algún momento, pues bueno, ya perdiste y otra vez hay que volver a empezar. Ojo también con eso. Ojo, ojo, porque muchos, no es que nada más me dijeron que para este, cuando sea mi, mi, eh, mi cumpleaños número 60, ahora sí ya me puedo pensionar y llevo ocho ocho meses que estuve cotizando. No, no te vas a poder pensionar. ¿Por qué? Porque no cumples esos requisitos. Por eso insisto, es bien importante que veas todo todo esto que estamos nosotros diciendo, no ahí ve tomando nota de, de esto. Y bueno otra de las de las eh, de las partes que tiene, si tú también tienes hijos eh, siempre y cuando estén estudiando en escuelas públicas, pues también van a, vas a tener derecho a recibir un apoyo. ¿no? Esto hasta los 22 años, insisto, solamente en escuelas públicas, privadas no, o sea si los mandas a las ayu o este ataque de Monterrey, pues definitivamente que no, ¿no? Es un ejemplo, no digo que sea bueno ni malo, simplemente ve eh, que es un beneficio más que tú puedes tener, ¿no? Eh, ese beneficio que comentábamos para, para los, tus beneficiarios, eh, siempre va a estar, ¿no? O sea, siempre va a estar. Y en cuanto el beneficiario llega a fallecer, en ese momento también se pierde, aunque hay algunos que, bueno, te dicen que pues con los hijos y pueden continuar, en teoría, va a morir esa pensión, pero bueno, hay excepciones. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto que acabamos de ver? La planificación. La planificación es punto eje para que tú puedas tener una pensión, pues, alta. Si eres ley 73, insisto, empezaste a cotizar antes del 1 de julio de, 1970, de 1997, eres ley 73. Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, eres... Ley 97. Esto. Solo que a lo que me refiero de cotizar es que empezaste a trabajar, que empezaste a trabajar para una empresa, una empresa pues, privada que obviamente te está dando el seguro social. Entonces, ahí a eso me refiero de, de esto. Entonces, de lo que vimos que puede ser muy abrumador, pues teniendo toda la información, al contrario, va a ser muchísimo más fácil. no ¿Y, eh, ¿cómo, funciona y o sea, cómo funciona este programa para poder nosotros maximizar los beneficios para asegurar y tener una, una, una jubilación cómoda y segura? Pues es lo que acabamos de mencionar, que fue también la modalidad 40. Entonces, aquí lo tienes, nada más a manera de resumen y qué es lo que vimos vimos todo lo que es el estado de cuenta del Afore, cómo, cómo está dividido, vimos también la parte de, eh, bueno, que decíamos ahí del FORE que está dividido por lo que es el retiro, ahorro para el retiro, tenemos la parte del SAR, si es que tienes ahí, y bueno, también lo que es el Afore, ¿no? Eh, digo el Infonavit, que también eso, eso lo vas a ver tú en tu propio estado de cuenta. Vimos también que requieres eh, pues algunos requisitos mínimos indispensables, que en este caso son 520 semanas mínimas cotizadas para tú poder aspirar a esta, a esta pensión. Otra de las partes que vimos fue la edad. No es lo mismo que te vayas a los 65 años en adelante que te vayas a los 60 años. ¿Por qué? Porque si te vas a los 60 años te vas a poner 75% y si te vas a los, a los 65 te vas a ir con el 100%. También vimos que, bueno, un recurso de ley que puedes eh, potencializar es modalidad 40, que también esto te apoyamos y te decimos cómo puedes hacerlo, porque hay toda una estrategia. Mientras más años tengas de holgura para llegar al momento de la pensión, vamos a poder hacer mucho más. Y hay formas de, de poderlo hacer. También, si te interesa esto, pues escríbenos y aquí pregúntanos. Y comparte, por supuesto, esta información. Y también eh, algo que vimos, pues fueron los, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que tú puedes también esto... Eh, a tu familia también puede ser beneficiarios de pues de, de tu pensión no en el caso de eh, por fallecimiento en el caso de una de una enfermedad ya sea por trabajo o, o una enfermedad eh, pues natural vas a tener también una una pensión y también los hijos en el caso de que tengas hijos también vas a recibir una un apoyo porque eh, pues están estudiando insisto solamente escuelas públicas Y hasta los 22 años. Así que aquí tienes todos estos puntos que son los que vimos el día de hoy. Si tienes dudas, preguntas en cuestión de, de esto que es la planificación de tu jubilación, pues aquí escríbenos, deja aquí tus comentarios, comparte, comparte esta información. De verdad que no sabes a, a quién o a quiénes puedes ayudar. Eh, todo esto hay mucho... Eh, muchos que preguntan, muchos que están pues como atentos a saber qué es lo que pasa con la pensión. Entonces comparte, comparte esta información y bueno, también te invitamos, vamos a estar eh, dando por ahí un, un taller, vamos a dar un taller para inicios del 30, el 30 de mayo vamos a arrancar este, este taller y es el camino hacia la libertad financiera. En solo seis meses sin gastar ni un solo peso. Este es el taller que va a durar cuatro, cuatro sesiones, son cuatro, cuatro días de máximo hora y media. Empezamos el día 30, 30 de mayo y va a ser a las 8 de la noche. Máximo vamos a durar por cada sesión hora y media. Te vas a llevar información de mucho valor, el cómo vas a poder tú ahorrar, el cómo vas a poder tú invertir, conocer inversiones, eh, los conceptos y por supuesto las inversiones ahorita más, más comunes. Vas a conocer inversiones básicas. Vas a conocer también el manejo de la deuda. Si tú ya te encuentras en deuda, cómo manejar tus deudas o no te encuentras en deuda, pero esta información la te va a funcionar en algún momento. Sí, te puede funcionar. Si estás ahorita ya en deuda, si estás pagando, también te puede funcionar muchísimo. Y también. Vamos a ver algo bien importante, que es la planificación. ¿Qué planes? Hay que planear, hay que planear. Yo sé que esto normalmente, y por eso hoy que vimos esto de la jubilación, la planeación normalmente no lo hacemos, ¿no? Yo lo digo de broma, pero pues no planeas, o sea, ni siquiera para irte de vacaciones. ¿A dónde vas? No sé, pues a ver a dónde. ¿Dónde te vas a quedar? No sé, ya que llegue, pues ahí vemos ¿no? Entonces, hay que planear, hay que planear. Vamos a ver esto de la planeación, vamos a compartir herramientas, vamos a compartir también algunos... Eh, algunas hojas que ya, ya vas a poder tú utilizar en tu computadora, en Excel, en PDF, para que sean herramientas que ya estés aplicando. Así que en solo en cuatro, en cuatro sesiones vas a conocer todo esto del de camino hacia la libertad financiera en solo seis meses y sin gastar ni un solo peso. Así que inscríbete. Ahí está la información aquí en nuestras redes sociales. También hay, hay promoción. Si tú te inscribes, eh, pues ahorita hay un 35% de descuento. Así que nada más dale clic al link, te va a aparecer eh, en la página aquí de, de esta red social y nada más le das clic y te va a aparecer ahí toda la información y te puedes ahí mismo inscribir. Pues amigos, muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este, este tema. Dejen aquí sus comentarios, compartan, compartan esto con, con todos, nunca saben a quién pueden ayudar. Y pues nos vemos la siguiente semana en otra, en otra de nuestras transmisiones con un muy interesante tema, que también ya lo estarán viendo aquí en las redes sociales, que es lo que vamos a, a ver. Pues amigos, un gusto, les mando un fuerte, fuerte abrazo, les deseo una excelente noche y a disfrutar de, de esta semana.